Acabo de hacer mi primer retiro de TikTok, ya tengo mi platica en efectivo. Y en este nuevo video te voy a contar cómo tú también puedes hacerlo, así que no te despegues del video. Hola bienvenidos al canal de la vieja que viaja mi nombre es paula si aún no te has suscrito a este hermoso y maravilloso canal te invito a apretar ese botón a activar las notificaciones y en este nuevo video voy a explicarte paso por paso cómo hacer para que tú también tengas tu práctica en efectivo esto hace parte de una serie de videos en el que estoy explicando cómo ganar dinero con las apps chinas es un programa de referidos que tiene cada una que es bastante fácil sencillo y gratis primero tienes que entrar a tu perfil de TikTok ir a la moneda arriba a la izquierda cuando estés allí te va a aparecer tu saldo y te va a dar las opciones de retiro de efectivo, hay varios montos hasta 20 mil pesos por día, solo he podido retirar una vez al día, esto es a través de la app Te Paga, esta app te la tienes que descargar por aparte en tu teléfono y apenas la tengas, creas una cuenta nueva con tu número telefónico y luego si vuelves a TikTok y le das retirar a Te Paga tienes que poner tu número de teléfono te saldrá este aviso cuando vas a ver los movimientos, te saldrá retiro exitoso en mi caso retiro exitoso 20 mil puntos, lo hice a las 6 y 50 de la mañana y vean a la hora que entra en la app te paga también a las 6 y 50 o sea, en conclusión el retiro es inmediato así que después de eso tienes que ir a un punto efectivo Tienes que llegar con tu cédula y el teléfono a la mano De allí tienes que entrar a la siguiente opción de la app Retirar dinero Saldrá de la opción de Efecti Bueno, y en otros videos ya te había contado cómo ganar dinero con y cómo ganar dinero con TikTok, varias opciones y varios errores que había encontrado en TikTok. He visto que en las últimas semanas están mejorando bastante la app en este tema de los referidos y vienen nuevos videos con las nuevas pruebas y las mejoras para que sigas ganando dinero con tu celular. Si has encontrado algunos errores, si crees que algo que haya dicho tal vez no funcione para ti, si tienes preguntas, recuerda dejármelas en los comentarios en la medida que yo pueda contestar, lo haré claramente, así que te invito a usar la casilla de preguntas, usa mi código, chao.